Hola, soy Álvaro y esto es el How I Make It. Esta vez voy a explicarte cómo componer un track inspirado en The Lane of Zelda Breath of the Wild. Me gusta muchísimo este juego y tiene varias características en su música que me parecen buenísimas. La explicación será siguiendo tres pasos, así que comencemos. El primer paso, pizzicatos. Para las personas que no son músicos o de repente no saben lo que significa, pizzicato es una forma de tocar un instrumento de cuerda como el violín, el cello o el contrabajo. En esta técnica, tú no tocas el instrumento con el arco, si no, lo tocas con tus dedos como peñiscando la cuerda, ¿no? No hay ningún soundtrack de aldea en el mundo de The Legend of Zelda que no utilice el sonido de los pizzicatos. Ya sea en las secciones graves de los instrumentos, o en los medios y agudos, o incluso quizá en, sonando un par de notas en todo el arreglo. Los pizzicatos están ahí, así que tienes que usarlos. Ok, bueno, este es mi proyecto primero escuchemos esta sección de acá Ok, como puedes haber notado, he utilizado pizzicatos en mi sección baja y en mis medios y agudos. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos tocan una parte principal en mi arreglo. En otras palabras, no tocan ninguna parte melódica. Principalmente funcionan como el bajo fundamental. Y también para agregar distintos arreglos en algunas secciones de la canción. En mi sección baja que son estos clips en verde que están acá he utilizado cuatro diferentes tipos de contrabajo el primero es un versilian chamber este de acá el segundo es el 10 overture el tercero el bbc symphony orchestra de spitfire y el cuarto es el laps también de spitfire cada uno de estos contrabajos cumple su propio propósito en la mezcla el primero y el segundo me ayudan con el low end que es la parte más grave el tercero me da el cuerpo y la cola del sonido Y el cuarto tiene un tipo de presencia que me gusta bastante. Ahora si mezclo todos juntos, me suena así. Después los medios y los agudos, que son estos clips en crema que están acá. He utilizado un cello, una viola y un violín. El cello y la viola tocan las mismas notas. Y el violín toca la tercera de los otros dos instrumentos. Ahora los tres juntos. Ahora todos los pizzicatos Juntos. El segundo paso es lo que yo llamo el Fairy Detail. Nosotros estamos haciendo un track inspirado en The Legend of Zelda y las hadas son una parte crucial en la identidad del juego. Así que no es una mala idea tratar de ponerlas en el arreglo de alguna manera. En mi caso, yo he asociado este Fairy Detail a un instrumento. Escucha la sección B de mi track y trata de reconocer qué instrumento está tocando mi Fairy Detail. Yo diría que está claro qué instrumento está tocando mi Fairy Detail, pero escuchemos otra vez. Mi arpa es mi fairy detail. Escúchala. Adicionalmente, le agregué un reverb y un delay para darle un poquito más de esta sensación mágica. Sin los plugins, escucha. con ellos a ver mira es como la gente dice no es en los pequeños detalles donde se encuentra la grandeza de las cosas en esta sección mis instrumentos principales son solamente el cello y el piano están bastante bien no y mi arpa solamente son un par de notas ¿no? en otras palabras no toca una parte melódica de mi sección pero su presencia realmente hace la diferencia así que cuando estés haciendo tu arreglo no te olvides de este tipo de detalles así sea pequeño no eh, estos ayudan bastante y ahora nuestro tercer y último paso, la transición día-noche Como dije en el comienzo del video, estamos haciendo un track inspirado en The Legend of Zelda Pero particularmente en el juego Breath of the Wild Lo que tiene de especial esta edición es que su música está conectada con el tiempo dentro del juego ¿Qué quiere decir esto? Todos los soundtracks de aldea en el juego tienen su versión de día y tienen su versión de noche. Cuando estás en el día suena la versión de día y cuando estás en la noche suena la versión de noche. Pero la parte más interesante de este sistema musical es que si te quedas en la villa de día y esperas a que llegue la noche, vas a poder apreciar una transición sutil entre las dos versiones. Hagamos pues nuestro sistema musical. Primero debes de saber que lo que hemos estado escuchando hasta el momento es mi versión de día. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra sección de noche y también nuestra transición de día a noche. La principal diferencia entre las dos versiones es el tempo. En el día tenemos movimiento y cuando viene la noche nos tornamos un poquito más lentos y calmados. Esta de acá es mi línea del tempo. En mi versión de día... El BPM marca 118, pero si nos movemos a mi versión de noche, podemos ver cómo mi línea va bajando hasta llegar a un punto estable. Acá puedes ver. Escuchemos nuestro BPM. Stop. puedes ver cómo va decreciendo hasta llegar a un número estable que es el 93 el BPM 93 ahora escuchemos la música En mi versión de noche tengo nuevas cosas, un nuevo instrumento, nuevos arreglos y algunas otras cosas también se han silenciado. En mi versión de día, mi instrumento principal era la marimba. Y en mi versión de noche, aunque todavía conservo la marimba... Ya no funciona como un instrumento principal, sino más bien es mi viola, esta de acá, la que toma un papel más protagónico. Ahora todo junto. Adicionalmente, también tengo nuevos arreglos aquí con mi arpa. Y también otros aquí con pizzicatos. Y finalmente, una cosa muy importante. Mi percusión se ha ido. No hay percusión en mi versión de noche. Recuerda, la versión de día es movimiento... Y en mi versión de noche nos tornamos más calmados, ¿no? así que aquí silenciar todas las percusiones es buena idea. Mi sección B es prácticamente igual. Me gusta cómo suena con solo habiéndole bajado el tempo. Así tenemos nuestra versión de noche. Pero para finalizar nuestro sistema musical necesitamos una forma de volver a nuestra versión de día. Así que creamos nuestra transición para el día. Y esta de acá sonaría algo así. Ok, estos fueron nuestros tres pasos para crear nuestro soundtrack de aldea para el mundo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Paso número uno, pizzicatos. Paso número dos, el fairy detail. Y paso número tres, la transición día-noche. Así es el How I Make It. Si quieres escuchar el track completo, búscalo en mi Instagram. Y si te gustó este video, dame like, follow y déjame un comentario.